la siguiente mesa de diálogo, eh, habrá más oportunidad de debatir, va a hacer preguntas, etcétera, porque es una mesa muy potente igualmente, y la va a moderar Chema Molina, que es periodista del público. Así que si tengo a Chema por aquí, le cedo la palabra. Hola Se Seara, ¿qué tal? Hola Chema, gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero, agradeceros eh, haber confiado en mí desde la EAPN España, y especialmente a ti Siara, por confiar en mí para conducir esta conversación. Lo que hay que decir es que este diálogo que vamos a hacer ahora eh, está protagonizado por jóvenes y tiene una clara intención, ¿no? que es recoger algunas de las problemáticas que afrontamos en nuestro día a día, el desempleo, la falta de derechos laborales, también la participación en, en la democracia y vamos a tratar de responder a, a una pregunta que es clave. ¿no? ¿Cómo es posible elaborar o caminar hacia un nuevo contrato social con la juventud. Y para ello, pues, nos acompañan María Rodríguez, que es presidenta de Youth Forum, Adrián Yen responsable de Juventud de Comisiones Obreras, Kai Hernández, que es del Grupo de Jóvenes de la EAPN en Castilla y León, Andrea Henry, que es presidenta del Consejo de la Juventud de España, y tras escuchar a ellos, como adelantaba Sierra, eh, pues vamos a abrir un turno de preguntas eh, que todos los participantes de esta conversación pues pueden dejarlas por el chat o luego pueden abrir micrófono y cámara si lo desean y poder debatir con los ponentes. Así que eh, vamos a comenzar y vamos a empezar por Andrea, eh, Andrea Henry, que como decías, presidenta del Consejo de la Juventud de España. Si puedes ir abriendo micrófono y cámara y con ella vamos a hablar... Principalmente ¿no? de cuál es la labor que ella realiza desde el Consejo de la Juventud, eh, sobre todo también las medidas urgentes, medidas que necesitamos para la emancipación de los jóvenes y el trabajo coordinado, cómo se coordina el trabajo con eh, los actores sociales, los distintos actores sociales para alcanzar ese contrato social. Así que, Andrea, adelante. Eh, genial, pues nada, pues muchas gracias eh, a, a ti Chema, bueno, a todas las compañeras de mesa, que además muchas son, son compañeras de, de casa del Consejo de la Juventud de España y por supuesto a EPN por, por invitarnos, ¿no? Y por, y por trabajar con el Consejo de la Juventud de España. Eh, como comentaba Chema, bueno, pues yo soy Andrea, tengo 23 años y soy la presidenta del Consejo de la Juventud de España. Para quien no conozca así muy brevemente... ¿Lo que es el Consejo de la Juventud de España? Bueno, pues el CJE, voy a decir a partir de ahora CJE. El CJE es una plataforma eh, que aglutina más de 50 entidades eh, de representa, que representa a todas las personas jóvenes, a los 7 millones de personas jóvenes eh, que vivimos en España. Estamos conformados por diferentes tipologías de, de entidades. Por una parte tenemos Consejos de la Juventud Autonómicos, eh, que es decir, lo mismo que nosotras, pero con nuestra implantación territorial, como sé que también tenéis, también tenéis vosotras. Después tenemos entidades a nivel estatal, entidades juveniles a nivel estatal, eh, con multitud de, de temáticas desde Cruz Roja Juventud hasta Scouts, entidades católicas, entidades estudiantiles y después también tenemos las juventudes de los sindicatos y de los partidos políticos y un poco con este, con este buen mezcladillo que a mí me gusta porque es un mezcladillo pero es un mezcladillo muy guay eh, se conforma el, el Consejo de la Juventud de España que como os decía sirve de cauce ¿no? entre la administración y las personas jóvenes y somos las representantes de... De, de pues eso, los representantes de las de las personas jóvenes y trabajamos en base a ello no sé si, si me lanzo o, o o sea me lanzo directamente vale sí, vale no, me no la voy la de... vale vale perdón <risa> vale pues sí eh, yo quería pues nada comentaros dos, dos o tres cositas y luego pues en, en el en el debate si lo podemos alargar genial porque, porque somos cuatro al final y, y si no, no nos dará tiempo a todo. Eh, al final, eh, una, una cosa que, que es como que siempre nos gusta poner en valor es qué trabajo, o sea, el trabajo legislativo o qué trabajo hace el Consejo de la Juventud de España para mejorar la vida de las personas jóvenes. Es decir, ya no a nivel de campañas comunicativas, que es posible que hayáis visto campañas comunicativas del Consejo de la Juventud de España, sino qué hacemos en el, en el día a día eh, legislativo, que es un poco lo que, bueno, pues a lo mejor también... Eh, eh, puede parecerse un poco a APN porque muchas veces hemos trabajado juntas en muchos espacios. Y es que al final, eh, pues el Consejo de la Juventud de España... El... Ay, un momento. Perdón, que me están llamando y ha saltado al, al ordenador, no sé si se ha escuchado, perdonadme. Eh, se me oye, ¿verdad? Sí, sí, no te preocupes. Ha saltado una cosa rara en el ordenador. Vale, pues como os decía, al final el Consejo de la Juventud de España elabora un posicionamiento y elabora... Eh, con sus entidades miembro un posicionamiento en una temática eh, concreta, por ejemplo vamos a hablar de la ley de vivienda ¿no? que ha estado ahora eh, muy debatida y muy de actualidad el Consejo de la Juventud de España reúne a todas sus entidades miembro, elabora un posicionamiento sobre la ley de vivienda y unas prioridades básicas que son, que son importantes para ella y empieza el trabajo legislativo, ¿no? empieza eh, trabajando pues, en consultas públicas, empieza negociando con los grupos parlamentarios enmiendas a esa propia ley para poder intentar incluir un poco eh, pues eso, mejoras para la vida de las personas jóvenes, porque un problema que nos encontramos eh, muy a menudo, es que tenemos muy asentado y, eh, hablar, de, hablar con las personas jóvenes eh, o sobre juventud cuando un tema está muy relacionado con la juventud, por ejemplo, con el bono del alquiler joven o con el bono cultural, pero no estamos tan acostumbradas como país a hacerlo con otras muchas temáticas, hacerlo en materia de empleo, en materia de vivienda, en materia de economía, en materia de salud, en materia de crisis climática. Es decir, es un poco esta idea de que las personas jóvenes no solo podemos hablar de juventud, ¿no? sino que también sabemos y debemos hablar de, de muchas otras cosas. Entonces, bueno, nosotros también trabajamos en muchas áreas para intentar cubrir eh, lo máximo posible. Y simplemente por rescatar un poco, que he estado un poco, me llega un poco tarde, pero he escuchado las preguntas de, de, la, sesión, de la sesión anterior, eh, el Consejo de la Juventud de España realiza un, un informe, el Observatorio de Emancipación, que realizamos desde 2008 ininterrumpidamente con los datos de emancipación en España y simplemente quería daros dos datos, eh, yo sé que habéis hablado de pobreza y habéis hablado de pobreza juvenil, pero dos datos que para nosotras son, son muy importantes, y es que actualmente en el segundo semestre de 2022, porque los datos van un semestre retrasado, eh, había un 15,9% de personas jóvenes emancipadas en España, es decir, menos del 16% de las personas jóvenes se habían podido permitir independizarse y ser económicamente independientes, que este es el significado de, de independizarse. Además, con una media de edad, de 29,7 años, ¿no? Es decir, mmm, rozando el límite de los 30 años a los que se supone que dejamos de, de ser jóvenes. Pero estamos ahí esperando a ver si suben 2, 3, 4 décimas y a lo mejor en futuros observatorios diremos que la edad media de emancipación es 30,1 años o 30,2 y ahí ya mmm, tendremos serios problemas. Eh, y tendrá que de, y también eh, relacionado con la vivienda, pues una persona joven con, tendrá que destinar el 80% de su salario para poder acceder a un alquiler. Que Yo sé que son datos que habéis avisado habéis antes y habéis hablado de pobreza, pero nos parecía importante mencionar el Observatorio de Emancipación, ya que es referente en materia de, de emancipación juvenil a, a nivel estatal y, y lo trabajamos desde hace, desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, no sé si, perdone, es que no tengo muy clara la dinámica, no sé si vamos a luego a volver o comento un par de cosas más y luego ya es al final. Tú comenta, o sea, desarrolla todo lo que tengas vale, vale, y vale, vale al final volvemos perdonadme, eh, perdonadme, genial entonces, eh, también añadir un poco eh, con un, elaboramos un informe hace un par de meses con Oxfam, la maldición de la eterna juventud donde se hablaba un poco pues eso, de pobreza juvenil, pero el dato como más importante o quizá más impactante, o el que más me gusta a mí quizá porque me siento muy identificada, yo nací en los 2000 y el dato es que la generación Z, las personas nacidas en los 2000 eh, es la generación con peores perspectivas económicas desde los años 60 y esto es un dato que, que, que bueno, siempre que siempre que comentamos sobre sorprende mucho, um, pero pero es así, entonces um, que el Consejo como os decía trabaja mucho en diversas temáticas pero principalmente en materia de empleo de vivienda eh, y en materia de educación, es decir, un poco analizar qué está fallando actualmente y qué necesitamos las personas jóvenes para mejorar nuestra, nuestra situación, si queréis podemos hablar de medidas, de medidas concretas, pero bueno, eh, el Consejo de la Juventud de España lleva trabajando esto eh, históricamente, de hecho a veces es muy triste ver que hay compañeras mías que estuvieron en comisiones permanentes hace dos, cuatro, seis hace 15 años que defendían cosas que nosotras seguimos defendiendo porque por desgracia no, no han cambiado entonces um, sí que centrarme también un poco dar un poco de cómo podemos trabajar en alianzas o cómo poder trabajar ¿no? eh, entre diferentes organizaciones porque es verdad que el consejo trabaja muy estrechamente con, con APN y yo creo que lo principal aunque parezca fácil, pero no lo es, es que hay que contar con las personas jóvenes. Es decir, tenemos que estar en los procesos de toma de decisión y en los procesos de elaboración. No puede ser que desarrollemos un programa un proyecto para las personas jóvenes sin contar con ellas, porque llegaremos al final, querremos difundirlo y nos daremos cuenta que hay errores estructurales en el proceso que posiblemente dificulten llegar a esas personas jóvenes. Y contar con personas jóvenes implica asumir que habrá um, situaciones en las que habrá que ceder, que habrá momentos en los que quizá no estaremos de acuerdo o no comprenderemos del todo eh, lo que las personas jóvenes nos están, nos están comentando, pero eso es parte del proceso. ¿no? Entonces, eh, romper un poco también el tabú de que las personas jóvenes nos implican, les, que las personas jóvenes, si no se lo transmitimos por redes sociales, no van a participar, no van a venir. O sea, El Consejo de la Juventud de España es el ejemplo de personas que dedican su vida fuera de su vida profesional y laboral eh, dedican su vida entera, su voluntariado entero a mm, leer leyes mm, elaborar posicionamientos reunirse con los grupos parlamentarios, crear campañas de comunicación, entonces es un poco romper ese tabú de, ah, es que si no lo cuento en TikTok no me van a escuchar, no, hay que tener un poco en cuenta todo, todos los, los factores, al final tampoco hay que demonizar TikTok que es una red social igual que otra que a mí esto me hace mucha gracia cuando la gente viene y dice no, es que mm, hemos sacado esto para los jóvenes pero es que no, no se ha apuntado nadie, se han apuntado tres, cuatro personas. Y el post está subido en Facebook, ¿no? que es un ejemplo como muy claro de... Si no cuentas con las personas jóvenes en el proceso y pones un post en Facebook, no le va a llegar a ninguna persona joven. Entonces, es, es, es un poco esta idea de... Um, yo sé que APN lo está haciendo y de hecho, de un tiempo a esta parte, estamos, estamos colaborando muy, muy estrechamente y, sabe, y sé que ahora también está acá el compañero que, representando a las, a las personas jóvenes. Pero yo siempre como lo englobo de una manera más general, parece muy fácil decir que hay que contar con personas jóvenes, pero contar con personas jóvenes desde el principio. No sirve que al final se pregunte, se consulte, ¿qué te parece esto que ya está elaborado, que hace nueve meses que se empezó, que ya tiene la financiación cerrada y que ya no hay ningún proceso de o sea, no hay ningún proceso de cambio? Esto pasa un poco también con la legislación, ¿no? que parece que cuando, que cuando el Consejo quiere incidir en algo ya está todo cerrado. Entonces ya, bueno, pues es muy complicado poder, poder cambiar algunas cosas. Entonces esta era un poco la idea general, No quería centrarme sobre todo en la parte de, de empleo, de vivienda, de educación, comentaros el observatorio, pero también, aunque no esté estrechamente relacionado con pobreza, me parecía importante hablar de la importancia de verdad de que las personas jóvenes estén en los puestos de decisión y que estemos en el proceso orgánico de creación, ¿no? Y que estemos allí, porque otro dato también por daros de nuestro observatorio, es que, bueno, ahora ya no se habla tanto, pero durante mi adolescencia se hablaba mucho de los jóvenes ninis, ¿no? De esa gente que pues, ni estudiaba ni trabajaba y que solo vivía como la vida loca, ¿no? Bueno, yo este concepto eh, lo he escuchado muchísimo. Y la realidad es que actualmente en España el 1,8% el de las personas jóvenes son ninis, frente al 32,5% de las personas jóvenes que hemos denominado como sisis, que son esta gente que estudia jóvenes y además trabaja. Y mucha además tiene su voluntariado y tiene su... su su vida fuera de los estudios o del trabajo. Entonces, eh, no voy a ir mucho más porque además estoy segura que María, con una visión más europea, eh, podrá, podrá ampliaros eh, muchas cosillas y, y gracias. Pues gracias a ti, Andrea. Eh, vamos a pasar ya a Tria Yunyen, que eres responsable de comisiones obreras. Y en su caso nos va a hablar del papel de los sindicatos, de la necesidad de empleos dignos, de emprendimiento y también de proteger, un elemento tan importante como es proteger a la juventud de la pobreza. Así que, Adrià, no sé si estás ya por aquí. ¿Adrià? Adrià, creo que todavía no está conectado. Sí, sí está conectado, Chema, está ah. por ahí. Ah, está por ahí. Sí. sí. Voy a conectar el micrófono y la cámara y así lo podemos ver. ¿Se me oye ahora? Sí. Ahora, a ver, ahora se te escucha. Sí. Perfecto. Ahora, perfecto, se te escucha y se te ve. Pues Adriana, adelante. Bueno, pues nada. en primer lugar agradecer eh, la invitación. Siempre es un placer colaborar con, con EAPN. Y nada, eh, me voy a empezar hablando justamente de qué es lo que hacemos los sindicatos en, en la lucha por los derechos laborales de las personas jóvenes. ¿no? Y antes de entrar en eso, eh, quería coger la intervención de, de Sheila, que había tenido luego o sea, antes, en, el, en la parte de intervenciones final, que ha hablado ¿no? de ese ritual de paso que, de, de la precariedad que vivimos los jóvenes. Nosotros en el sindicato le llamamos a eso la, la mili laboral, que es que socialmente eh, está aceptado que la gente joven, cuando se incorpora en el mundo del trabajo, eh, pues puede estar eh, con condiciones precarias, ¿no? iba a soltar algún taco, pero bueno, tampoco hace falta eh, en estos ambientes, nada, simplemente eso, ¿no? Eh, y es una de las cuestiones que nos encontramos, es decir, no es solo que estemos condenados a la precariedad, sino que además, socialmente, está aceptado, que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? y mmm, yo creo que es una de las cuestiones que parece, o sea, puede, podría parecer que no, porque está en la agenda que, que la gente joven es precaria y que tiene condiciones mejorables, pero creo que es reseñable eh, todos esos discursos que nos enfrentan entre generaciones que también atacan a la juventud y se dice lo de que si no son 30 segundos no vemos el vídeo que tenemos que ser precarios que no nos organizamos bueno en, a nivel de datos en la pandemia la mitad de la juventud eh, participó y ayudó no pero bueno yendo a la pregunta eh, que también en los sindicatos tenemos mucha gente eh, joven organizada lo que hacemos básicamente se puede resumir en, en dos ámbitos no Primero, el diálogo social, que es el, el diálogo que mantenemos con, el, con los distintos gobiernos eh, de España y también autonómicos, y también con la patronal. Y, eh, por otro lado, también eh, lo que es la negociación colectiva en la empresa. En cuanto al diálogo social, pues destacar algunos ejemplos que yo creo que, que son muy importantes y que han mejorado bastante la vida de la juventud en los últimos tiempos, como podría ser el SMI, que sobre todo afecta a mujeres, a jóvenes y a migrantes. Eh, y que ya afecta a 3 millones de personas trabajadoras en España. La ley rider que sobre todo afectaba a jóvenes migrantes y que también les da mucha más eh, derechos laborales, y estabilidad laboral y salario. La reforma laboral, que ha, dado, ha aumentado muchísimo las tasas de, de trabajo indefinido para la juventud. De un 50, la, el 50% de los jóvenes eran temporales en diciembre de 2021 y ahora estamos sobre el 30-20% eh, por lo tanto, también por ahí eh, estamos mejorando la vida de los jóvenes y nos queda una última cosa, antes de que veamos qué pasa con este gobierno, que es el estatuto del Becario, que justo me tendré que ir eh, un poco antes porque tenemos otra reunión del estatuto del Becario, que también es una de las grandes lacras que vive eh, la juventud con los falsos becarios y a ver si conseguimos eh, aprobar una ley eh, que, que ayude a... A limitarlas, y también entiendo que María hablará de, del trabajo que están haciendo con la directiva europea que justo ayer, antes de ayer, también tu, tuvimos novedades. Luego también me pedían que hablaran sobre, en el contexto de recuperación, ¿no? cuál es el camino que hay que seguir para lograr la autonomía, el empleo, el empleo digno y el emprendimiento joven. Eh, las políticas de empleo son mejorables en España, sobre todo eh, hay una problemática con la cogestión de estas medidas básicamente que cuando hay que trabajar con las comunidades autónomas y con el gobierno central suele ir regular eh, la verdad suelen coordinarse regular suelen trabajar mal suelen eh, traspasarse la información de una forma muy bueno, que son poco transparentes entre sí mismos y ahí hay mejoras eh, importantes eh, además también en las propias medidas y, y bueno ahí podemos eh, hablar mucho rato pero a mí una de las cosas que, que me preocupan, y he hecho si ahora estoy otro día escuchando lo mismo que voy a decir ahora, eh, que es las, las políticas activas de empleo solo sirven si hay empleo al que, hay, al que acogerse. Es decir, eh, las políticas activas de empleo no crean más empleos que el que, el que pone dinero para, para tener un primer empleo, como hay alguna medida, o cuando se contratan eh, orientadores laborales. Pero claro, la última... El último, plan de empleo que, de choque, el último plan de choque de empleo perdón, eh, juvenil tenía, por ejemplo, contratar a 3.000 orientadores. Bueno, eso ayuda, a que la gente se sienta más acompañada, ayuda porque hay 3.000 personas más trabajando, pero el tema es que en un contexto como en el de 2010-2012, en el que justamente, como decía Andrea, se puso en el foco a los ninis, eh, se traspasó la responsabilidad individual o sea, se, se traspasó la responsabilidad de encontrar empleo a lo individual de la persona que estaba en desempleo o que estaba sin trabajar y sin estudiar, cuando lo que ocurría es que mucha gente había dejado de estudiar porque en la obra se cobraba 3.000 euros, porque la economía fluía, porque tú podías ir cambiando de empleo y siempre mejorar las condiciones, y cuando llega la crisis lo que nos encontramos es eh, que, que ya no hay empleo y, y, y con gente poco formada y que se ha quedado eh, pues, excluida socialmente y sin ningún tipo de, de formación. Y a esta gente se le llama nini cuando eh, no, no, no hay ninguna responsabilidad individual. Esa, esa gente preferiría muchas veces estar trabajando y es una cuestión estructural. El desempleo, cuando hay más desempleo juvenil, suben los ninis. Es una cuestión que no tiene tanto que ver con lo individual, sino que tiene que ver con los datos de, del desempleo. ¿no? Y en ese sentido, eh, para ir centrando el, el tiro. Eh, lo que entendemos que también hace falta reforzar para que haya ese empleo de calidad, son, eh, hay que hablar del modelo, de, del modelo productivo, ¿no? de los tipos de empleo, de las tipas de empresa que tenemos y de los tipos de, de, de trabajos que generan. Y esto, en realidad, es un debate que, que lleva tiempo saliendo y que no es tan complejo como parece. Si en España tenemos una economía... De, de camareros, de hoteles, de, de turismo, ocio y además turismo barato, lo que van a generarse son empleos eh, precarios, que la juventud lo estamos asumiendo ahora mayormente porque somos los que nos incorporamos al mercado de trabajo, pero en un futuro eh, será algo eh, transversal en toda la población si no eh, revertimos esta pobreza, hay esta tendencia. Lo que quiero decir con esto es que hay que proponer empleos, hay que proponer que la economía gire, que la economía vaya hacia un modelo de un tejido productivo de más valor añadido. ¿Qué significa esto? Pues un tejido eh, productivo que las empresas trabajen más en investigación que en hostelería, que trabajen más eh, temas, por ejemplo, en la industria eh, sostenible y medioambiental que en, que en el, el comercio o que, o que por ejemplo, en, en el hospedaje. Porque los salarios son más altos, porque damos salida a los jóvenes que, sean, que han estudiado y que, como bien decía antes, la, la ponencia inaugural, eh, estudian y luego no encuentran empleo de lo suyo. Y esto que, que hace muchos años que el sindicato reclama, eh, que se invierta más en I.D. y que se, se reindustrialice España, eh, es una cuestión que la juventud tenemos que empezar a hablar de ello. En Alemania, cuando hay crisis, eh, la gente, el paro sube un 2, un 5, un 10%. En España, en eh, la última crisis, llegamos a 5 millones de, de desempleados. Y esto tiene que ver con. Eh, justamente el tejido productivo de Alemania y el tejido productivo de España. Tampoco hay que, hay que eh, idealizar Alemania, pero en cuanto al modelo productivo sí que tenemos eh, mucho que, que parecernos a ellos. Solo con ese futuro, eh, con un futuro, con una industria y una investigación potente, los jóvenes tendremos empleos de calidad y podremos emanciparnos y podremos eh, salir adelante eh, sin necesidad de ayudas que cuando son necesarias se tienen que hacer y se tienen que hacer mejor, pero en realidad lo que queremos son, es trabajar, y lo que queremos es desarrollar nuestra carrera profesional y eh, hacer nuestra vida final. Todos los problemas de España eh, parten de, de que la medida más redistributiva de todas, que es el empleo, falla. Eh, y cuando falla el, el empleo, cuando hay desempleo, cuando los salarios son bajos, cuando, la mayor, cuando gran parte de la gente que trabaja sigue siendo pobre, ahí es donde luego necesitamos complementarlo con, con rentas no y por último también me preguntaban eh, que de qué forma es posible revertir el modelo laboral y facilitar que el empleo proteja a la juventud de la pobreza. ¿no? Yo creo que aquí sí que entran eh, en las políticas activas de empleo, que son mejorables, pero sobre todo aquí lo que hace falta comentar es los temas que quedan pendientes de la reforma laboral eh, y los temas que quedan pendientes en toda la, la normativa laboral. A partir del auto del becario, por ejemplo, hay que acabar de... de de trabajar aún más la temporalidad, que sigue siendo altas, y sobre todo en el sector público. Este gobierno tiene la cara muy dura cuando eh, baja la temporalidad en el sector privado, que era muy necesario, y ha bajado a una tasa histórica del 13%, pero en el sector público la dobla. Eh, condena a la gente a ser interino, a, a tener trabajos temporales en la administración pública durante años, incluso a veces décadas. Eh, luego también tenemos otros temas, no como la parcialidad no deseada, tenemos a muchas personas que quieren trabajar a jornada completa y que no pueden trabajar justamente pues, porque no les ofrecen esa, esa jornada a tiempo completo y lo que tenemos que pedir es que al igual que se ha causalizado la temporalidad, yo tengo que decir por qué mi contrato va a ser temporal, la empresa tiene que decir es temporal por este motivo, porque es un pico de producción o porque eh, es un trabajo que solo van a ser eh, dos meses, pues también que se tenga que causalizar la, la parcialidad. no Luego también otra cuestión fundamental son los salarios. Según el Observatorio de Emancipación, el último dato no me lo sé, pero el salario medio neto de una persona joven a nivel anual, eh, neto, el que recibe en el banco, varía, eh, según el año, entre 10.000 y 12.000 euros eh, al año. ¿no? Esto no da para vivir prácticamente en ningún sitio y tenemos, lo he puesto ahí, Andrea, ha subido, eh, gracias a, en parte a, a la recuperación, 12.640 eh, euros. Eh, ha subido, pero sigue siendo muy bajo. Esto eh, pues son mil euros al mes y nos queda aún, eh, mucho trabajo para acercarnos a, a, al general. ¿no? Y luego también yo quiero acabar con una reflexión, que es que la juventud, además, también tenemos otros intereses que tienen mucho que ver con el mundo del trabajo. La salud mental se explica por las malas condiciones laborales en gran parte, no únicamente, somos conscientes, pero también en gran parte. Eh, también tenemos que hay gente que en su día a día sufre casos de acoso, sufre casos de, de estrés laboral, de, de, de quemazón con el trabajo y eso es uno de los mayores eh, dispara, disparadores de, de la ansiedad, de la depresión y otros problemas de salud mental. ¿no? Y por último, apurando el tiempo, también en la juventud tenemos eh, una reivindicación que no es nueva en la clase trabajadora, pero que sí que la estamos recuperando y es la que queremos trabajar menos, vivir más y vivir mejor. Eh, ahí están propuestas como la jornada laboral de cuatro días, que yo creo que tiene una visión muy urbanita y muy oficinista de, del concepto del tiempo de trabajo. Yo creo que lo que hay que hablar es de, perdón, hablar es de eh, jornada de 32 horas semanales, que son los cuatro días, y jornadas anuales más bajas. En España, por ejemplo, la jornada anual legal en horas son 1.800, la media. Eh, que hay, son 1.750, pero por ejemplo en Euskadi, que tienen convenios muy potentes, tienen 1.600. Tenemos que seguir trabajando y seguir peleando desde los sindicatos para que los convenios colectivos, que son los que regulan las condiciones de trabajo de las empresas y sectores, podamos seguir bajando las horas para que podamos vivir más y dedicar el tiempo a lo que queramos, a disfrutar, a limpiar, a cuidar a nuestros hijos mayores o simplemente a vivir. Muchas gracias. Pues gracias, Adrián. La verdad es que tanto Adrián como Andrea habéis introducido muchos elementos, ahora también eh, no solo las dificultades para conseguir trabajo de los jóvenes, sino eso no es el objetivo porque luego consigues trabajo, las condiciones laborales a las que te enfrentas, el tema de la salud mental que también se ha introducido y la participación de los jóvenes en las instituciones que, que, que es elemental. Vamos a continuar, ahora vamos con Kai Hernández, que eres del Grupo de Jóvenes de la EAPN en Castilla, y León, y él también nos va a hablar de la necesidad de la participación de la juventud, digamos, en esos ámbitos de transformación social y también de cómo los jóvenes, eh, de ese acercamiento de los jóvenes o la necesidad de que los jóvenes se acerquen a las, a las instituciones. Así que, Kai, no sé si podemos escucharte, si ya estás por ahí. Sí, yo creo que me escucháis bien todos. ¿me oye... Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, genial. Eh, bueno, muchísimas gracias por contar conmigo, es lo primero de todo. Y siguiendo un poco el, el hilo de todo lo que, lo que se ha dicho, eh, bueno, decir que estoy, estoy de acuerdo con muchas cosas, que se habla mucho de participación juvenil, pero bueno, yo vengo a contaros un poco la, la experiencia más práctica ¿no? de, de lo que es la, la participación juvenil y, y de las oportunidades que se brindan. En primer lugar, pues me gustaría decir que en mi opinión los jóvenes tenemos un gran potencial como agentes de transformación social. Es decir, como personas que podemos realizar un cambio positivo en la sociedad en la que vivimos, pero a menudo nos enfrentamos a ciertas barreras que es verdad que limitan nuestra participación e influencia social. Por ejemplo, existe una serie de prejuicios y estigmas sociales que hacen que nuestras acciones en ese sentido pues no se valoren ni, ni se reconozcan como, como se deberían, si no, no estaríamos hablando de esto aquí ahora. Socialmente seguimos siendo percibidos como un grupo de población despreocupado, sin experiencia, pero hay que destacar que la participación y el activismo juvenil existen. Y son algo que va más allá de las típicas manifestaciones, protestas, por ejemplo, los foros de debate en Internet, las redes sociales, etcétera, otras 3.000 formas de participación distintas que existen. Son nuevos espacios en los que los jóvenes participamos y nos comprometemos con, con aquellas causas que más nos preocupan. ¿no? Es, eh, estamos todos a la orden del día y todos estamos dando guerra por donde podemos un poco para expresar nuestra, nuestra opinión. Eh, otra de las barreras que creo que genera que no exista tanta participación juvenil como podría es que hay una parte importante de población joven que se siente desilusionada con la política en general. Entre otras cosas porque parece que no se ha tenido o se tienen tan en cuenta como se debería, los problemas y las demandas que tenemos, como la falta de empleo y de calidad, como bien estábamos hablando antes, la dificultad para la emancipación y un largo etcétera, que son algunas de las dificultades que enfrentamos pues ya desde hace muchísimo tiempo. Fijaos que antes eh, Seila lo ha comentado en su, en su intervención, ¿no? que esto no es una cosa que venga de ahora, sino que viene de muy, muy, muy, muy atrás. En, creo eh, que para dar respuesta a esta desafección es importante reforzar la comunicación de las instituciones con los jóvenes, eh, que se preste más atención a los asuntos que realmente son de interés para nosotros y priorizar las preocupaciones que tenemos. Eh, también se podrían aprovechar las redes sociales. Eh, yo insisto mucho en el tema de las redes sociales porque creo que es uno de los medios por el que más se, se, se dialoga. No hablo solo de hacer stories de, de 15 segundos o subir TikToks de un minuto bailando para promocionar a tu partido, eh, se puede hacer de otras 3.000 maneras, ¿no? Eh, eh, a ver, que me he perdido por dónde estaba ya. <risa> eh, bueno, eso, que se preste más atención a los intereses y también que se podría aprovechar las redes sociales, perdón, para fomentar la participación juvenil, mejorar la representación de los jóvenes en órganos de decisión y, por supuesto, educa educar en la participación como base fundamental. Esto es muy importante. Creo que, que se le da poca poco bombo es verdad que, bueno, se, se habla mucho ¿no? de participación, pero se le da poco bombo a la hora de, de educar a las personas desde bien pequeñitas o educarles desde la, en edades en las que, pues yo qué sé, en adolescencia, por ejemplo, eh, incluso se podría hablar desde la primaria, cada uno en su manera, por supuesto, no podemos pedir lo mismo a todos, pero es verdad que creo que se debería también de educar en ese sentido de, oye, que lo que tú tienes que decir, lo que tú tienes que hacer es importante, oye, que, que te van a escuchar, ¿no? tienes que eh, parece que como que somos muy quejicas, pero no es que seamos muy quejicas, es que siempre hemos tenido cosas que decir, la diferencia es que ahora se nos está dando voz. ¿no? Eh, la implicación al final política y social de los jóvenes es importante para la sociedad. Eh, somos un grupo fundamental e incluso muchos órganos intergubernamentales nos reconocen ya como parte interesada e importante. Los jóvenes, como bien ha comentado otra compañera antes, eh, somos el futuro al final. Eh, participar es una buena oportunidad para poner en la agenda política los problemas que enfrentamos la población juvenil para poder así pues, luchar contra, contra dichos problemas. Esta participación también puede contribuir a crear proyectos perdón, que, tengan en eh, perdón, que tengan en cuenta la perspectiva de los, de los jóvenes y puede promover la sol solidaridad y la ayuda mutua intergeneracional. Al final, eh, si no colaboramos todos, da igual que el colectivo joven esté por un lado, que un colectivo más adulto esté por otro. Si al final no nos unimos y no tenemos ese tejido, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? va a haber huecos siempre. Eh, además, eh, para los jóvenes, participar socialmente puede permitirnos adquirir habilidades útiles para nuestra vida diaria y nuestro futuro. Eh, a base de participar, eh, yo soy capaz de expresarme de la manera que me expreso, soy capaz de tener las ideas que tengo. Eh, el, el libre pensamiento también se fomenta mucho a la hora de, de, de cuando has participado en muchos eventos, ¿no? conoces muchas ideas, tienes muchísimo conocimiento, tu cerebro crece, tú creces, crecemos todos y eso es creo que una de las partes más importantes y más, más bonitas que tiene la participación. Y para no ser un chapas, por último... <risa> Considero que es muy importante valorar la participación juvenil y deshacernos de los estigmas que sufrimos los jóvenes como población despreocupada e inexperta. Lo de que los jóvenes no tenemos experiencia es mentira, porque que me venga un político a hablarme de, de que es que sí, que es que, que los jóvenes, uf, que, que es que, uf, que mal están, a nosotros nos lo vas a decir, que lo estamos viviendo, te quiero decir... Yo creo que si quieres hablar de un tema, mejor preocúpate, que es una de las labores que, que tiene APN y que a mí me encanta y es lo que, me, lo que me anima a estar aquí participando con ellos, es que si tienes un problema, pregunta directamente a la persona que tiene ese problema, ¿no? ¿Quién mejor que ella te va a poder decir qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa con las soluciones que tú has ofrecido? Al final, creo que es importante escuchar, escuchar eso. Muchas medidas que se han llevado a cabo actualmente pueden ser fruto de ese activismo juvenil por lo que es algo que, que hay que poner en valor y reconocer. En, en EAPN, en los eventos esta, estatales eh, o, o, o europeos de los cuales yo he formado parte, eh, mmm, todo lo que se habla se recoge y luego se transmite, es decir, es como si le pones casi, vamos a decir, una videoconferencia de lo que ha pasado ahí, o sea, estás poniendo una cámara y estás poniendo un micro muy grande a toda la gente que realmente es tu país y por la que realmente te tienes que estar preocupando, no solamente por tu, por tu propio interés político, que parece a veces que es, que es lo que pasa, ¿no? Y eso, para mí, pues, participar en el grupo de APN de Castilla y León eh, me ha aportado muchas experiencias enriquecedoras a nivel personal, me ha permitido conocer a personas muy interesantes, es lo que decía antes de, de obtener mucho conocimiento, me ha ofrecido espacios donde poder expresarme e intercambiar opiniones en relación a temas de mi interés, también me ha aportado aprendizajes y habilidades personales, al final creo que, que participar te aporta mucho más de lo que, de lo que se puede pensar, ¿no? Y, es, y al final es un ejercicio esencial cuando estás en democracia. Eh, me he dejado en el tintero un mogollón de cosas, ¿vale? Por ejemplo, eh, podríamos estar hablando de la diversidad de perfiles de los jóvenes, que a veces es difícil eh, canalizar la participación, ¿no? La forma de, de, de llevar esa participación, que hay que dirigirse a los jóvenes que no están dentro de las organizaciones y los jóvenes sobre todo que no se les tiene tanto en cuenta en situación de exclusión, ¿no? Y a veces eh, no, no parece que esas personas no existen y, y no se no, no tienen opinión o no pueden participar en, en muchas cosas, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que era un poco, un poco todo lo que tenía que decir por mi parte. Muchas gracias. Pues gracias, Kai. Has introducido también otro que animo también a la gente que está en, el, en la conversación a que vaya poniendo cosas a través del chat, que luego después... Cuando terminemos ya la intervención de, de María, eh, podremos comentar y podremos eh, ampliar. Así que vamos con, con María Rodríguez, que ya como decíamos, es presidenta de Youth Forum y nos va a explicar pues, en qué consiste su organización, la importancia de que las políticas europeas se alineen también con políticas estatales y, en el caso de España, no, también políticas autonómicas y, y la importancia que tiene la participación de los jóvenes en las decisiones democráticas. Así que, María, creo que te tenemos por aquí ya. Eh... Sí, aquí estoy. Ah, perfecto, María, pues adelante. Genial, muchas gracias, eh, Chema, y muchas gracias a EAPN por, por esa invitación. La verdad que es una invitación que me hace muchísima ilusión, porque APN es una organización a la que admiro mucho por el trabajo que, que realizáis, por trabajar con personas en, en riesgo de pobreza y exclusión social, eh, y creo que es súper relevante que, además, organizéis a personas jóvenes dentro de de vuestra organización. Y además es un lujo compartir panel con, con estas personas maravillosas que, que están aquí. Andrea y Adrián, tengo el, el gusto de conocerlas de, desde hace tiempo, pero ha sido también un lujo eh, escuchar a, a Kai, la defensa de, de la participación juvenil. En, en mi caso, eh, yo soy presidenta del Foro Europeo de la Juventud, como comentabas, y un poco por explicaros qué es el Foro Europeo de la Juventud, o sea, qué es esta organización. Andrea comentaba ¿no? que el Consejo de la Juventud de España es la plataforma de organizaciones juveniles a nivel de España. Eh, el Foro Europeo de la Juventud es la plataforma de organizaciones juveniles a nivel europeo. Estamos formados por, por todos los consejos de juventud de todos los países de Europa, no solo de la Unión Europea, sino el concepto de Europa más amplio, desde Islandia hasta Azerbaiyán, pasando por todos los países miembros de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido... Eh, y no solo forman parte los consejos de juventud eh, nacionales, como los llamamos, sino también las organizaciones juveniles a nivel europeo. Por ejemplo, los sindicatos eh, jóvenes, ¿no? las organizaciones juveniles como las de Adrián a nivel europeo también forman parte de, del Youth Forum. Organizaciones de jóvenes eh, gitanos y gitanas, de jóvenes LGTBI, de estudiantes, de las juventudes de los partidos políticos. O sea que somos esta plataforma súper diversa, eh, de organizaciones de personas con, con diferentes inquietudes que nos ponemos en conjunto y decidimos, oye, cuáles son los problemas que tenemos como personas jóvenes y de qué forma queremos que las instituciones, en este caso a nivel europeo y globales, eh, queremos que, que reaccionen ¿no? para, para mejorar la vida de los jóvenes. Y un poco como decía Kai, somos los que estamos dando guerra donde podemos para que los problemas de, de la juventud se escuchen, en este caso como digo, en las instituciones de la Unión Europea, del Consejo de Europa y también de Naciones Unidas. O sea que, que si mis compañeros ¿no, trabajan más a nivel autonómico o estatal en España, en mi caso trabajo más a nivel europeo y global. Y la única diferencia realmente es que nos enfocamos en, en diferentes ámbitos territoriales para tener ese conocimiento específico, ¿no? para que no se nos pase ningún proceso que es relevante para la juventud y para que no se nos pase el, el tocar a la puerta donde toca para, para mejorar la vida de las personas jóvenes. Me preguntabas de qué forma podemos alinear ¿no? los objetivos y las prácticas eh, o estrategias a nivel europeo con aquello que ocurre en el ámbito nacional o autonómico o local. En el caso eh, europeo tenemos eh, la Estrategia Europea de Juventud, que esto es algo que, que no se conoce mucho. Recientemente en España también se, se ha aprobado la estrategia, el Plan de Acción para, para la Juventud, que de hecho está alineado con, con esta estrategia europea, y lo relevante de, de la estrategia a nivel europeo, que se aprobó en 2018, es que cuenta con 11 eh, objetivos eh, jóvenes que vienen directamente de la participación juvenil. O sea, se hizo un gran proceso de, de consulta con las personas jóvenes a través de un programa que se llama Diálogo de la Unión Europea con la Juventud, que todavía existe, entonces se hizo una gran consulta en cada uno de los estados, eh, como llegando a la participación a nivel local, preguntando a los jóvenes, oye, ¿cuáles son vuestros problemas y cuáles son los objetivos que deben existir a nivel europeo? Y esto se condensa en 11 objetivos, que son los 11 Youth Codes. No me voy a detener en, en hablar concretamente de ellos, pero realmente cubren pues, básicamente todos los ámbitos de, de la vida de las personas jóvenes. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Esta estrategia existe. Pero lo que necesitamos es que a nivel estatal y también a nivel autonómico y a nivel local incluso, los gobiernos las administraciones cojan la estrategia y digan, oye, pues voy a hacer cosas concretas para implementarlo. Y me ha hecho ilusión de hecho escuchar a, a la persona que ha venido de, del Ceulag a contarnos ¿no? qué, qué pasos concretos se están dando y necesitamos las personas jóvenes ver acciones más concretas que, que se llevan a cabo. Porque realmente tenemos como retos muy importante, retos que por muchos años hemos visto que, que no han cambiado, como también nos comentaban compañeras eh, anteriormente. Por ejemplo, hablando de, de la inclusión social y económica de, de la juventud. Es tremendo que nos pongamos eh, en una situación en España en la que una de cada tres personas jóvenes está en riesgo de pobreza y exclusión social. A nivel europeo es una de cada cuatro, que tampoco es tan diferente. O sea, ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Adrián nos comentaba que, que la precariedad laboral está aceptada. ¿no? En, en el trabajo joven. Y es que es cierto, o sea, ¿cómo? yo muchas veces me pregunto ¿cómo hemos llegado a una situación en la que, por ejemplo, después de acabar nuestros estudios, se nos obliga a trabajar gratis, con prácticas no remuneradas para poder conseguir un empleo? O sea, ¿de qué forma como sociedad podemos aceptar que una persona trabaje de gratis? O sea, ¿de qué forma nos mantenemos? ¿Cómo podemos vivir en ese caso? Y es algo que está completamente normalizado ¿no? y que también es, bueno, tomamos como nuestra responsabilidad, aunque realmente es la responsabilidad de los estados de, de actuar, pero tomamos como nuestra responsabilidad el visibilizar este problema de la juventud. También como reto es importante que, que vivimos y quizás no se ha mencionado tanto, quiero resaltar la crisis climática, porque es algo a lo que estamos tremendamente expuestas, eh, no solo porque somos el futuro, como, como se dice, sino porque vivimos en, en el presente y no se nos está involucrando lo suficiente en estas conversaciones. Entonces me siento orgullosa como generación ¿no? que hemos puesto este tema sobre la mesa y que estamos constantemente hablando de la crisis climática y haciendo también que a nivel institucional se haya reaccionado. Por ejemplo, en los últimos años a nivel europeo se ha elaborado el European Green Deal, ¿no? como el, el gran acuerdo verde, que bueno falta mucho también para implementarlo a nivel local e incluso a nivel estatal. Pero creo que ya es un paso adelante que, que la juventud hemos estado liderando. Pero en general, como decía Andrea también, la juventud no nos interesamos solo en aquellas cosas que claramente están relacionadas con, con juventud. ¿no? O sea, queremos hablar también de política fiscal, porque sí, en realidad eso también nos afecta. Y, y claro, muchas veces siempre se nos incluyen las conversaciones cuando hablamos de educación, algunas veces, no siempre, cuando hablamos de programas de movilidad juvenil, pero oye, queremos estar también en el debate de las pensiones, porque desde luego eso es algo que nos afecta. No solo, como, como decía Verónica, para pagar las pensiones de, de las personas actualmente, sino, oye, ¿qué pensión vamos a recibir nosotras como personas jóvenes? O sea, ¿cuáles van a ser mis condiciones de vida de aquí a 30 años? ¿no? Eh, entonces, lo que creo que debe estar como mucho más en el foco es esa participación política de la juventud, ¿no? el incluir de forma real a la juventud en, en los debates, en la elaboración de, de políticas públicas. ¿De qué forma estamos planteando nosotros hacer esto a, a nivel europeo? Lo que hemos propuesto, no sé si sabéis que el año pasado fue el año europeo de la juventud, ¿no? entonces eh, juventud estaba como en boca de todo el mundo. Y la gran propuesta que, que presentamos nosotras a la Comisión Europea y a las instituciones europeas era que se elabore el, lo que llamamos European Youth Test, o sea, como el test de juventud, para cada una de las políticas que se desarrolla a nivel europeo. Y lo que pedimos con esto es muy simple, es que en cada política que se vaya a iniciar, se haga un, un análisis de impacto de cómo esa política va a afectar a las personas jóvenes. En el caso de que vaya a haber un impacto negativo, o sea, que, que, que vaya a tener consecuencias negativas sobre la juventud, que se tomen medidas de, de mitigación, ¿no? o sea que, que se adelanten las medidas para que eso no afecte de forma negativa y que incluso si va a afectar de forma negativa a las personas jóvenes, esa legislación nunca se apruebe. Eh, y lo que pedimos también con, con este youth test, con este test de, de juventud de cada política, es que se incluya a, la, a las personas jóvenes, a colectivos jóvenes, a organizaciones juveniles en los debates, o sea, que se nos pida nuestra opinión sobre esas políticas que se están realizando. Y de nuevo, no solo sobre esas políticas muy claramente relacionadas ¿no? con, con juventud, como movilidad juvenil, sino pues de nuevo políticas medioambientales, política fiscal. Política de empleo, o sea que se, que se nos consulte realmente, y no solo que se nos consulte, sino un poco como comentaba Andrea, que seamos parte desde el inicio y que se escuche cuáles son nuestras necesidades, o sea, y qué tipo de políticas necesitamos para responder a ellas. Y, y bueno, me, coment, me preguntabais también que, que de qué forma podemos fomentar la participación juvenil ¿no? en la vida democrática en, en Europa, o de qué forma logramos una eh, Unión Europea como más cohesionada y comprometida con, con la juventud. De hecho, esto es lo que tratamos de hacer eh, nosotras cada día en, en el Foro Europeo de la Juventud. Pero yo lo que siempre me pregunto con esto es ¿dónde está Europa? ¿No? Porque muchas veces pensamos que Europa es simplemente Bruselas. Es hacer cosas desde, desde Bélgica o con las instituciones directamente. Quiero romper un poco esa idea. O sea, Europa son nuestros pueblos en, en España. Es cualquier lugar donde estamos Pues eso, en, en España. Yo vengo de un pueblo pequeño en la región de Murcia y para mí Europa siempre ha sido pues como las calles. O sea, ¿quién financiaba las calles que se estaban construyendo eh, al lado de mi casa? Y en Europa hay mucha diversidad. Y creo, bueno, también en, en España, ¿no? pero incluso si nos vamos en el ámbito eh, más amplio, hay un montón de lenguas, un montón de hábitos, un montón de, de formas de, de vivir. Entonces creo que para mantener esa cohesión, desde luego, es necesario conocer. Es necesario salir, viajar. Eh, y creo que en la Unión Europea hay oportunidades para poder hacerlo, con Erasmus+, Plus, con los cuerpos europeos de, de, solidaridad, de solidaridad. E invito mucho a que se utilicen estas oportunidades porque muchas veces pensamos que, que no es posible ¿no? a nivel económico el poder hacer esto, pero realmente se está poniendo mucho dinero y aquí quiero defender a las instituciones europeas en que las personas jóvenes tengan la oportunidad de poder salir. Pero más allá de eso, creo que las organizaciones juveniles y las organizaciones de la sociedad civil jugamos un papel fundamental eh, aquí en, en fomentar esta vida democrática a nivel de, de Europa, porque somos esa red estructurada ¿no? para canalizar las demandas de, de la sociedad, de las personas, en este caso jóvenes, eh, y llevarlas a las instituciones. Como decía al inicio, tenemos ese conocimiento específico, o sea, no es que seamos más listas que nadie, es que tenemos el conocimiento específico de qué es lo que está pasando y cuál es como el, el momento de oportunidad para poder plantear los diferentes eh, temas que, que son relevantes para la juventud. Entonces, bueno, quiero simplemente ya finalizar con, con una reflexión. O sea, para mí, eh, eh, yo he estado implicada en organizaciones juveniles y en organizaciones de la sociedad civil por muchos años, trabajando con instituciones, y soy consciente de que muchas veces es frustrante. La participación juvenil es frustrante porque llegas con mucha ilusión, te pones en conjunto con, con otras personas, analizas, propones. Y muchas veces sientes que, que no te escuchan, que las instituciones no están ni siquiera prestando atención, ni siquiera invitándote a los debates a los que tú quieres estar. Pero sinceramente, ahora mismo yo soy muy optimista. Y quiero transmitir también como este optimismo eh, a todas vosotras, porque creo que de verdad las cosas están cambiando. O sea, que cada vez se está hablando más de juventud. Y es cierto que queda muchísimo por hacer. O sea, y hay muchos otros lugares donde querríamos estar. Pero sí que veo que incluso desde, desde la pandemia se está hablando mucho más de, de las personas jóvenes y creo que eso es una oportunidad para nosotras para estar más presentes. Así que os animo a mantener eh, viva ¿no? como, como esa llama y, y las, las diferentes propuestas que tenéis a diferentes niveles territoriales, continuar trabajando en, en colectivo para poder hacer la realidad. Así que nada, muchas gracias y esperando el debate. Gracias, María. Eh, no sé si, he visto que han ido, habéis ido poniendo cosas en el chat, no sé si alguien quiere también intervenir eh, activando la cámara y el, y el micrófono, por si quiere hacer alguna aportación o, o alguna pregunta a los ponentes. En si cuanto, no, Yo quiero sí, hacer sí, un comentario. Yo trabajo, una, yo trabajo en una institución pública, ¿eh? Y, y, y, y entonces como que se busca mucho la participación es que los jóvenes no llegan, es que no la participación de la infancia y de la juventud a veces parece que se les va a, a, a ¿sabes? es como a secuestrar, oye venir aquí que os necesito, la realidad que yo veo porque luego, o sea, te matas para que haya participación y luego sí o sea es como que se, como que se hace uso de ellos para que hablen se hace uso de la infancia y de la juventud, pero luego no se va a hacer nada. O sea, tenemos que eh, ponernos la cara bonita de decir, es que hemos contado con ellos, hemos hecho un proceso participativo, pero luego la realidad es que lo que se escucha, sí, es verdad, claro, porque lo que dicen ya lo sabemos todos, que se sienten ignorados, ya lo sabemos, Entonces, como ya lo sabemos? Y luego en realidad no hay una voluntad política, ni un medio económico, ni de... Oye, que aquí te están pidiendo que, que quieren un centro, que quieren un centro para tener su ocio. Piden un espacio. Oye, vas a poner el dinero. Si sabes qué es lo que te van a pedir, que ya te lo han pedido, ¿para qué haces un proceso de participación? Y haces este paripe y les estás liando con todos los examenitos. Si no vas a poner el dinero, si no has incrementado la partida ni un céntimo, si no vas a hacer el centro. ¿Para qué dices que has hecho un proceso participativo? Estás haciendo uso de la infancia y de la juventud para vender política. Y luego hay una cosa que a mí me da mucho coraje porque yo, aunque tengo 40 años, soy una eterna adolescente para algunas cosas. Y tengo mi niño muy vivo y, y mi, o sea, la, la, se, me acuerdo perfectamente de las sensaciones que yo tenía, ¿no? Y, y luego también veo, eh, por un lado eso, y luego por otro lado, mmm, como técnico, es muy fácil, eh, hay, hay personas que digamos tenéis como un cierto perfil de participación, ¿no? tenéis más facilidad de palabra o de participar o de agruparos o, o una cierta sintonía política o tal, pero me preocupa mucho porque hay chavales que no hay manera de cogerles la voz y esa voz es la que a mí me interesa. Las personas que tenemos facilidad de hablar y de tal, ya, ya encontramos siempre nuestro cauce, pero hay un montón de necesidades en esos niños o, o jóvenes que tienen mucho que decir y no saben ni cómo decirlo, ni se ven con el poder de decirlo, o sienten vergüenza porque están, estos son los que realmente están viviendo la pobreza, o el abuso, o el acoso, ¿sabes? Esa es reflexión, dejo simplemente en el aire, pero me ha gustado mucho escucharos a todas y a todos. Gracias. Gracias, Sheila. Ponían en los comentarios, Antonio Rodríguez decía que sería interesante poner... En el centro del debate también el hablar de los jóvenes que viven en la España vaciada, que parten ya por su situación geográfica con una serie de desventajas que tenemos que trabajar. Eh, Kai, ¿querías responder a esta reflexión? Tú, además, que estás, eh, digamos, en la EAP en Castilla y León. Correcto, sí, sí. Eh, es que lo he leído y me parecía interesante porque es otra de las cosas que tenía ya apuntadas para sacar a, a, a colación el medio rural, ¿no? la, la brecha digital que a veces hay en el. En el medio rural. Aquí en Castilla y León es una cosa que se ve mucho, ¿vale? Es verdad que tenemos mucha situación de muchos pueblos, muy pequeñitos, que, pues bueno, los jóvenes de ahí, pues son como, vamos a decir, modo estereotipo, niños de pueblo. Este tema me gustaría aclarar a Antonio que sí que está en el centro de debate, en, por lo menos en lo que respecta a NAPN. Este año, en el en encuentro estatal que hemos tenido, se ha hablado en cierta manera y siempre sale tanto, sale la, la brecha digital, sobre todo, es verdad que nos enfocamos más ¿no? en el tema de, de la brecha digital en los, en los medios rurales, pero es verdad que el, el tema de la participación en los medios rurales pues, también es. Es algo que sale a, a colación y se habla de ellos, o sea, aunque no lo hayamos comentado aquí ahora. Yo quiero decir que por parte de APN es un tema que se tiene muy en cuenta y se lleva eh, los participantes que hay, muchos de ellos son de, de pequeños pueblos, pequeñas localidades o que están en contacto con esas pequeñas localidades y se está trabajando activamente en, en medidas para poder facilitar un poquito más esa participación de los jóvenes. Y me encanta porque otra cosa que me había dejado en el tintero, lo ha sacado Sei sí, la colación también, que es de él dar voz a, a esas personas que lo tienen más complicado, ¿no? que les cuesta más hablar o les da vergüenza la situación, ta, ta, ta, ta. Eh, creo que ahí es donde está es, es el, el, el resultado de lo que digo de la educación en participación. Si desde pequeñitos se, se te dice que, que, oye, que puedes participar, que está bien, que no te tienes que avergonzar de lo que a ti te pasa, que es una realidad como otras muchísimas que hay, ese miedo o esa, esa circunstancia... Yo creo que va a mermar un poco, ¿no? Se va a quedar un poquito más pequeña porque no vas a tener ese estigma de, jolín, es que para qué voy a decir nada si no me va a servir de absolutamente nada. Pues es que vergüenza es ponerme en público a decir qué tal, pues mira, lo que mola es que los espacios, como en la EAPN, que hacemos en los encuentros estatales, son personas que están muchos días en situación de calle, por ejemplo. Y no se avergüenzan de decirlo, y ¿eh? son personas que luego en su día a día muchas de ellas cuando dan su opinión o están exponiendo algo, eh, acaban llorando pues de, la, de la propia frustración que les genera decir eso o de, del estrés de decirlo, pero encuentran un espacio. O sea, realmente lo que hay que trabajar son espacios donde esa gente se sienta segura y lo suficientemente confiada como para poder eh, ser, es, expresarse y ser escuchados, ¿no? Por, por no alargarme mucho más. Pero creo que eso, lo esencial como en todo, está en la educación base desde que somos chiquitos en que hay que participar, participar está bien y si algo no está bien hay que quejarse para cambiarlo y ofrecer por supuesto también eh, soluciones, quejarse solo no vale de nada y, y generar espacios eh, seguros para todo el mundo, igual que se generan espacios seguros como el campamento de trans que ha comentado antes nuestro, nuestro compañero, creo que también hay que generar espacios, muchos más espacios como los que se hacen en los encuentros estatales de, de la EAPN, eso era todo. Creo que María también quería intervenir y responder a, a la propuesta que había hecho Antonio, si no recuerdo mal. Sí, sí ahora... gracias, Chema. Eh, y completamente de acuerdo, de hecho, con, con lo que ha comentado Kai. O sea, creo que, que la participación empodera, ¿no? Y, y la educación, desde luego, o sea, el, el paso por el sistema educativo debe ser como ese momento en el que adquirimos todas las personas las habilidades para poder participar. Pero además creo que que es importante que todo el mundo tenga al menos una oportunidad de participar ¿no? en, en la vida pública o sea, y que tenga como esa oportunidad de conectar con diferentes eh, oportunidades de, de participación. O sea, una de las cosas más bonitas yo creo que, que se vive en organizaciones juveniles el, es abrirte, el poder contar tus problemas y el darte cuenta de que tenemos los mismos problemas. ¿no? O sea, de que en el momento en el que hablas de ello, que, que tu voz importa, y que puedes encontrar a otras personas que te apoyen porque realmente es algo común. Porque en muchas ocasiones tenemos esa sensación de que mis problemas son culpa mía, no son culpa mía, no voy a hablar demasiado de ello, y pasa mucho, por ejemplo, con el tema de salud mental, que me alegro de hecho que ahora esté más presente en, en el debate público. Me gustaría comentar en, en relación con, con la España vaciada, eh, que existe este programa del que hablaba antes, que es el diálogo europeo con la juventud, y que ahora mismo esto es un programa iniciado por, por la Comisión Europea, que se cogestiona entre instituciones y organizaciones juveniles. En el caso de España, de hecho es el Consejo de la Juventud de España el que, el que lo promueve y, y ahora mismo el programa está abierto ¿no? como para nuevas personas que, que se quieran inscribir. Yo os animo a que lo difundáis porque este es un programa que trata de fomentar la participación desde, desde el ámbito local, o sea, como el, el ámbito más cercano al ciudadano en cualquier lugar de, de Europa. Se hacen procesos de consulta, procesos de diálogo con... Eh, representantes públicos y es algo que tiene como ese sello ¿no? también a nivel europeo, como ese respaldo europeo y que realmente trata de llegar y canalizar por todo el territorio. Y me consta además que en España este programa ha trabajado mucho sobre la España vaciada, haciendo consultas en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, ¿no? como, pero realmente o sea, no en las ciudades, sino, sino más yendo a los pueblos y tratando de conocer cuál es la opinión de las personas jóvenes ahí y llevándolas de nuevo, o sea, como esas, esas reflexiones trayéndolas al ámbito estatal y también al ámbito europeo. Así que nada, simplemente el promocionar un poco este programa, porque creo de verdad que puede servir de altavoz y es una oportunidad de participación más que tienen las personas jóvenes para conectar y, y de ahí pues eso, llevar la, la participación o involucrarse en, en otro grupo, en otras organizaciones o simplemente saber que, pues, que hay instituciones que se preocupan de lo que piensan. Gracias, gracias, María. Ah, sí, adelante, Andrea. Ahí. No, era por aportar una cosa muy rápida con lo que comentaba también Seila, que es verdad que es un problema que muchas veces eh, la participación ya por, por sí, su, por su forma, o sea, por... por... La idiosincrasia de la propia participación ya genera muchas veces un perfil y genera muchas veces un filtro de las personas que participan y esto es una realidad en todas las organizaciones, en absolutamente todas. Pero es verdad que en el tema, en las asociaciones juveniles, muchas veces se nota como un poco más la diferencia, porque a mí me da, o sea, me refiero, porque a mí me da mucha rabia cuando se dice, Buah, es que solo participan, mira, un perfil per, per, concreto de jóvenes, los jóvenes que lo que ha comentado Sheila, qué tal, qué cual, pero luego esas mismas entidades que no encuentran esos otros perfiles, no adaptan su participación para que el resto de personas puedan participar en ella. Es decir, muchas veces la participación que buscamos de las personas jóvenes, eh, yo por ejemplo que vengo del mundo de la participación estudiantil, eh, es una participación que se requiere en un horario de mañanas de 8 a 2, eh, que requiere eh, una burocracia sin ningún tipo de simplificación y exactamente la misma burocracia que requeriría a la asociación. Eh, de personas eh, jardineras de España, estoy poniendo un ejemplo, eh, encima les requieres que sea en un tiempo concreto de la manera que tú quieres que participen, dándote los resultados que tú necesitas, entonces muchas veces es verdad que es muy difícil llegar a, a ese tipo de personas y, y es una reflexión que yo personalmente y en el mundo pues eso de la participación que yo vengo estudiantil, muchas veces era una reflexión de que teníamos y ya simplemente por el simple hecho de tener que preocuparte por muchas otras cosas en tu vida, no llegas a la participación estudiantil porque tienes otras preocupaciones y no, tu preocupación principal no es eh, hablar con el Ministerio de Educación, defender, defender tus derechos o una, un encuentro de participación con otros estudiantes de toda España porque tienes que centrarte, desgraciadamente, en otras cosas que son prioritarias en tu nivel de, de vida, ¿no? Y esto es un problema eh, muy frecuente pero que yo precisamente notaba mucho en lo que os comentaba de la participación estudiantil. Pero luego, ya os digo, muchas veces uh, no me preguntéis cómo porque tampoco soy experta, pero muchas veces eh, no está esa adaptación, es decir, exigimos a esas personas que participen exactamente de la misma manera que el resto. Y luego cuando no participan, evidentemente decimos, uy, tenemos una falta de esto. Entonces a mí esto es algo que también eh, me, molesta, me molesta bastante, sobre todo porque muchas veces la participación eh, juvenil, eh, o las administraciones nos requieren una participación formal, una participación estructurada, una participación formada con una asociación, eh, registrada, con un CIP, etcétera, etcétera, etcétera, y un montón de requisitos que son importantes, por supuesto, pero que muchas veces no están facilitados, ¿no? Entonces, es evidente que en el proceso, pues se queda muchísima, muchísima gente por el camino. Gracias, Andrea. Eh, Lidia Media tiene la mano levantada. Lidia, creo que quieres eh, intervenir, si sí. quieres dejar. Sí, adelante. sí, lo he puesto en el chat, pero también lo pongo. Muy Todo bien. lo relacionado, la participación y lo de la España vaciada, también influye mucho el transporte público. Y es que lo he puesto claramente en el chat. Yo tuve hace un par de semanas un encuentro de participación joven con la APN de la Comunidad Valenciana. Es un pueblo que se llama Rafael Cofer, a 15 minutos de Gandía. Pasan dos autobuses por la mañana y dos autobuses por la tarde. Entonces, que alguien me explique a mí cómo se puede fomentar la participación, la educación, el empleo y de todo, si el transporte público también va como va. Y yo hablo de la comunidad valenciana, pero yendo al compañero de Castilla y León, ellos lo no tienen peor que nosotros. Al igual que oyendo de Extremadura, Badajoz y de todo, que los trenes llegan cada tres horas al centro de Madrid y la gente tiene que levantarse pronto para madrugar, no digo más. Teruel, también se puede poner toda España, pero dentro de los estándares eh, la Comunidad Valenciana lo tenemos así medio medio. Que alguien me lo explique cómo está lo del tema del transporte público, porque yo me muevo en transporte público y la gente para trabajar utiliza el transporte público y como mucho el, y como mucho el coche cuando toca, de desplazamientos afuera. Kai, okay, no sé si quieres comentar algo. Eh... Sí, eh, a ver, nos conocemos, hola Lidia, porque hemos coincidido. ¿tú, en... este, Tú eres este chico que dijo de lo de, de, me acuerdo, de lo de la ley de la vivienda. ¿Ley de vivienda? Pues seguramente. Sí, en un, en un encuentro que... Como dijo, lo hablamos la... poco. <risas> eh, sí, a ver, he, he dicho muchas cosas, probablemente de vivienda haya, haya comentado algo. Nos conocemos o no hemos hablado personalmente. A ver, el tema de transporte también, ya sabes que es una cosa, también por dirigirme ya a todos, es una cuestión que, como decía, se, se, se habla. O sea, es que es una cosa que se, se está trabajando en ello, pero no podemos hacer así y, ala, y a monopolizar un tema. Igual que con lo de vivienda, igual es que son tantas cosas las que hay que hablar. Entonces, en, en el tema de transporte, aquí en Castilla y León, tampoco estamos tan mal. ¿eh? En transporte, ahora, yo te hablo de comunicaciones y de entre comunidades autónomas, es verdad que a nivel de conexión con pueblos estamos bastante pochos, o sea hay un poco los, por ejemplo los abuelos lo tienen muy complicado muchas veces las personas mayores eh, para venir a la ciudad, muchas veces simplemente para ir al médico, para ir al especialista bla bla, bla todas estas cosas no eh, está muchísimo peor como alguien ha comentado por ahí, eh, Teruel Badajoz, yo no quiero saber lo que pasa ahí con los trenes y que bueno, para, para, para comunicarse con ellos es toda una odisea se está trabajando en ellos, están, por ejemplo, aquí ahora en Valladolid, ha salido en tema de transporte público, están todos los abonos del transporte público a mitad de precio, a nivel de que a un joven le sale a 25 céntimos usar el autobús. ¿vale? Y estamos hablando de que costaba 75. En Madrid, me consta también que el abono joven ha bajado, creo que antes no estaba en 10 euros, ya ahora está en 8 o algo así, por lo que he visto. Renfe, por ejemplo, ahora está sacando un montón de, de ayudas, por ejemplo, lo que han salido, ha salido de los bonos, ¿no? Que eso es otra cosa. Si nosotros o se trabaja por conseguirle una ayuda, eh, lo que está haciendo mucha peña de aprovecharse de esa ayuda para eh, desperdiciarla, ¿qué pasa? Que si te doy algo y tú lo desperdicias, te lo voy a quitar. O sea, eso es así. Yo lo digo porque con el bono, con el bono de Renfe está pasando un montón. En plan, hay muchísima gente que lo está usando fatal. O se lo está cogiendo, no lo usa, ta, ta, ta. ¿Qué pasa? Que al final la gente se harta, ¿no? Un poco. Entonces, si te facilitan esa ayuda, por lo menos cuídala también. Entonces, con el tema de transporte, que se está, se está hablando y lo seguiremos hablando y seguiremos dando dando guerrilla yo en Castilla y León y en los encuentros estatales si se puede también, pero desde el punto de vista sobre todo yo de, de Castilla y León porque es lo que es mi ámbito y es donde vivo, vaya. Gracias, Caíl. Decía Seila que en Aragón también. Bueno, yo soy de Castilla-La Mancha y la situación tampoco varía mucho respecto a lo que pueda pasar en Castilla y León, sobre todo la comunicación entre pueblos y un pueblo que a lo mejor solo tiene un centro de salud y te tienes que desplazar 20 kilómetros para ir a un hospital. Bueno, entiendo que al final eh, la situación es complicada para ir, digamos, eh, concluyendo. Eh, ah, Andrea se tiene que ir. Pues quiero plantear una cosa eh, para, para finalizar. Eh, por ejemplo, María, te la quiero plantear a ti, ya que eh, tú, digamos, eh, trabajas con las instituciones eh, cerca de ellas. Eh, si a veces, digamos, hay una desafección política, porque los representantes públicos se centran no tanto en la población joven, y si usan a la población joven o si se centran en ella es más como un método electoral, lo comentaba Seila, ¿no? Participación, pero luego no se pone el dinero. Eh, y si esa desafección política eh, luego al final acaba llevando también a un debate que es un poco perverso, yo lo veo así, de confrontación. En, eh, entre generaciones, ¿no? de que parece que para hacer una defensa de los jóvenes tenemos que estar en contra de las pensiones cuando eso no tiene que ser así. Entonces, María, yo no sé tú cómo ves este punto. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, es algo con lo, a lo que constantemente nos, nos enfrentamos, ¿no? Como, como esa visión, incluso yo creo que, que la gente pone como esa reflexión en nuestra boca cuando realmente nosotros no defendemos eso. En el Youth Forum ahora mismo de cara, no sé si sabéis, el año que viene, en, en mayo va a haber elecciones europeas, elecciones al Parlamento Europeo. Justo ahora mismo estamos lanzando un, un proyecto de cara a las elecciones con eh, esta organización a nivel europeo que, que representa los intereses de las personas mayores. O sea, y justamente lo que venimos a decir es, oye, creemos en el diálogo intergeneracional, creemos de verdad en la justicia intergeneracional y en que tenemos que hacer medidas que, que afecten a toda la sociedad y que miren ¿no? como a todos los ámbitos. Lo que sentimos es que como personas jóvenes, o sea, constantemente se vulneran nuestros derechos. Eh, y esto es algo que, que viene pasando desde hace muchísimos años. Hay un montón de informes que hablan de esto, o sea, que no es simplemente nosotras diciendo, oye, eh, que nuestras condiciones de vida son muy precarias. Entonces, eso significa que estamos en una situación vulnerable que también hay que atender y que hay que atender de forma eh, urgente. Entonces, un poco lo que, nos, lo, lo que nos toca hacer cada día es convencer ¿no? y, y tratar de, de, como de, de sensibilizar a las personas que están en esos ámbitos políticos de, de decisión de que nuestros problemas son relevantes. Ahora bien, lo que también necesitamos es estar más presentes en esa posición de tomar decisiones. Necesitamos que más personas jóvenes pues sean elegidas, estén en cargos de representación política, estén en gobiernos, estén en parlamentos. Y eso es algo que también venimos defendiendo mucho. Una de nuestras medidas eh, es rebajar la edad del voto, o sea, que, que las personas jóvenes desde los 16 años puedan votar para que así también los intereses de las personas jóvenes estén más presentes. Por supuesto, para nosotras no debemos estar simplemente en boca en, en momentos electorales, no o sea, no, no debemos preocupar solo a los partidos políticos, en momentos electorales, pero entendemos que eso es importante también. O sea, porque lo que vemos es que muchas, muchas veces la programación eh, política depende de, de quién vota. Así que queremos que, que las personas jóvenes puedan votar eh, a partir de los 16 para que nuestros problemas puedan contar más en, en la agenda política. Y más allá de eso, pues como digo, que estemos más presentes, que haya más personas jóvenes en parlamentos, en gobiernos, y ojalá eso también cambie el año que viene con, con las elecciones europeas, y en España con toda la recaída de, de elecciones que vamos a tener en este año. Gracias, María. Nos quedan unos minutillos. No sé si Andrea se ha marchado ya, como sé que ella también tiene, digamos, una labor de participación con las instituciones, por si quiere también aportar algo en, en este punto. Sí, estoy aquí, que estaba preparando para, para irme luego rápido. Eh, sí, es que realmente lo que ha comentado María es un poco eh, cómo lo trabajamos en el Consejo. Nosotras, desde que... Mmm, bueno, desde que estamos como Comisión Permanente, es verdad que es un tema que se ha hablado mucho, el tema de las pensiones, y al final es un poco lo que ha comentado María, es un enfrentamiento que muchas veces se pone en nuestra boca sin que nunca haya salido de nosotras, es decir, que las personas jóvenes defendamos nuestros derechos y busquemos activamente que se cumplan nuestros derechos ¿no? y una mejora de derechos, no quiere decir que queramos, evidentemente, eliminar derechos a las personas mayores. Es verdad que aquí hay un debate... Eh, pues muy amplio porque el dinero no es infinito, ¿no? y esto es el de, esto es donde entra el debate. pero yo creo que lo importante al final es pues como decíamos contar con las personas jóvenes en ese debate, porque cuando se habla de pensiones las personas jóvenes no estamos representadas. cuando se habla de pensiones hay personas mayores en su gran mayoría, porque son las grandes afectadas en este momento, pero las personas jóvenes no, no se nos tienen en cuenta tanto en ese debate. Entonces, yo creo que mmm, el Consejo siempre ha trabajado desde una manera de solidaridad intergeneracional. Nosotros hemos trabajado con el Consejo General de Personas Mayores, con el Consejo, no recuerdo el nombre superior, pero bueno, lo que sería nuestro homónimo de personas mayores. Y siempre hemos trabajado porque exista un poco ese, ese equilibrio y el único posicionamiento que hemos tenido es que, bueno, cuando se hable de, de pensiones, nos gustaría estar involucradas nos gustaría como jóvenes... Eh, poder participar ¿no? y, y, poder, y poder aportar. Pero muchas veces hemos sentido que eso, que viene externamente, sobre todo por parte de medios de comunicación, eh, como que se parece que se intentan crear un poco como, como este debate, esta lucha, pero en ningún, caso, en ningún caso es una lucha, ni por nuestra parte, ni por supuesto por la parte de, la, de las personas mayores. Pues gracias, Andrea. La verdad es que se han abordado muchísimas eh, claves durante, durante, este, durante esta conversación. Desde no solo que conseguir un empleo por parte de los jóvenes no, no, no, no termina ahí, digamos, esa batalla, luego tienes los derechos laborales que hay que conquistar y luego esa participación imprescindible en la democracia. Adrián Yotiel, que se ha ido a batallar ¿no? por ese estatuto del becario, y María, ¿no? Lo comentaba, ¿no? De cómo los, eh, los jóvenes y muchas veces, cómo se les usa sin, sin cobrar y que tengan que trabajar y hacer las labores de una persona que ya está formada y que ya tiene, digamos, eh, que ya está construyendo esa experiencia. Así que nada, eh, pues vamos a ir concluyendo y nada, agradecer a Andrea, María, Adrián, también a Kai... Por, por participar en este, en este debate, que insisto, ha sido muy interesante, se han abordado muchas claves y que podríamos estar prácticamente todo el día hablando. Y también quiero agradecer a la EAPN y concretamente a Ciara que está por ahí, por, por, por organizarlo todo. Sí, reitero las palabras, muchísimas gracias a, todos, a Chema, a las ponentes, a, a las personas que han dedicado su mañana para estar aquí oyendo y participando, y, y nada, que ha sido un placer. Y cualquier cosa que necesitéis, estamos aquí desde la APN y, y nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Hasta luego que tengáis buena mañana y lo que queda. Chao.